Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, lo que vamos a hacer <risa> hoy también es saltar con el jajambo, ¿vale? Eh, voy a intentar eh, aguantar lo máximo posible, ¿vale? Vamos a ver cuántos minutos aguantamos, sí. si es que aguantamos minutos si no son segundos Y además vamos a intentar saltar esto, entonces también vamos a contar las veces que saltamos por encima este este barril de aquí Y eh, el objetivo, pues bueno es mejorar la capacidad de salto y de, y de aguante así que ya veremos a ver qué tal qué tal se nos da, vamos allá Yo creo que hemos aguantado bastante, la verdad eh, Vamos a ver si conseguimos sacar algún truco con el jajambo Pero bueno, con este jajambo la verdad es que es para niños y, y es difícil conseguir algún truco por eso porque, porque es, primero, consigue saltar muy poco con este jajambo, ¿vale? Por, por eso toda la fuerza la tienes que hacer tú Y luego, el problema es que pesa un poco entonces Bueno, es difícil hacer trucos con él, pero vamos a ver qué tal sea me reviento. <ríe> <Casi. ríe> Yeah. <laughs> Bueno, pues aquí lo dejamos a día de hoy, domingo. Eh, ya veremos si el 2 de mayo nos dejan salir a correr fuera y puede que nos dé un poquito más el aire. Y bueno, espero que estéis haciendo ejercicio en vuestra casa para despejar un poco la cabeza. Eh, y aunque sea, pues a ver, hayáis sacado también un poco la cabeza por, por la ventana para que os diera un poco el aire y el sol. Venga, nos pues vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!